Thank <laughs> you. Entrevistamos eh, al señor Velón porque si hablamos de los Rotarios él tiene muchas cosas que contarnos porque bueno me decía que era de los que pocos ya que quedan de los fundadores del Rotary Club en Marbella. Muy buenas tardes señor Belón. Buenas tardes, un año más pues nos reunimos en nuestra cena de primavera para recaudar fondos para ayudar a tanta gente con la labor que hacemos durante tanto tiempo. ...ya son 40 años en Rotary... ...desde que un día fundamos el Rotary... ...y hoy pues desgraciadamente... ...soy el último que queda de los fundadores de... de Rotary de Marbella... ...pero siempre tienen un aprecio... ...hacia las personas que hicieron posible el Rotary... ...como nuestro fundador Jaime Torrabadella, ...del que su señora me regaló la corbata... ...y la llevo puesta... ...en recuerdo de él en un momento... ...como este... ...porque eso, entre todo lo principal de los Rotarios ...somos amigos... ...y los amigos pues nos... A, tratamos de ayudar a los que están fuera de, de Rotary. Bueno, eh, son muchos años, así que ha visto paso a paso crecer los Rotarios, la delegación también de cada vez más mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido esta experiencia? Sí, no, y además hay que tener en cuenta que lo más importante es que esta, la cena de primavera, de todas las que llevo vista, hoy será la cena más numerosa de gente. De tal forma que es la primera vez que hemos tenido que decir a la gente, no hay billete. Lo siento, pero no tengo donde sentarlo. O sea, eso no había pasado en Rotary nunca. Entonces, hoy está pasando. Bueno, todos los días eso es bueno. Eso significa que Rotary se aprecia. En Rotary se confía en la gente de que nos dan el dinero a nosotros porque sabe que el destino que lleva es bueno. Saben que nosotros no tenemos sueldo, que trabajamos por los demás. Y eso es la demostración clara de, de lo que estamos aquí en, eh, hoy, que esté lleno en una cena de primavera. Beneficio de esta noche, donde va? ¿Qué agujerito va a tomar? Bueno, siempre nosotros tenemos nuestras obras fijas, como es Caritas, como es el Colegio del Ángel, esos dos, esas dos eh, cosas son fijas todos los años y el resto, pues según va viendo las necesidades, bien en la ciudad o fuera de la ciudad, es donde ayudamos. ...también la vuestra gala grande... ...en sí, verano la también... ...el 26 de julio que esa es la gala importante... ...la que nos hace posible... ...de que ayudemos a la gente que ayudamos durante, ...durante todo el año... ...porque hay una gala pequeñita... ...pues es barato y por tanto... ...no hay un beneficio importante... ...hoy para ayudar a los demás... ...pero la de julio sí... ...porque esa es la entrada principal de la ayuda... ...a todas las instituciones durante todo el año... ...enhorabuena... Gracias, muchas gracias por un año más gracias bueno saludamos al señor giancarlo Pabarruso que él ha estado también muchísimos años y también medicina en la silla muchos años pero nosotros lo hemos seguido y sabemos que eres un fiel a los rotarios y que bueno esta casa de, de, de tu padre tu familia que se haga hoy aquí es algo muy bonito Me mucho. somos muy orgullosos que el rotary club marbella ha elegido el restaurante 2 para celebrar la fiesta de primavera y a través de las fiestas eh, Rotary Recauda de Enero para ayudar a los demás que lo necesitan aquí en el pueblo y en todo el mundo. La verdad es que en cualquiera de vuestro restaurante uno se siente bien, pero aquí es que aún todavía más tiene muy buena energía. Enhorabuena, gracias muchísimas bien. gracias, Elena. Un abrazo. Hablamos con don Cristóbal Garre. Rotario también y solidario con la causa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad que siempre que hay algo de los Rotarios, pues por supuesto está siempre, sea en Meraví o sea en Marbella o, o casi todo Hombre, pues mira, eh, Rotary se basa en la, en la amistad, es una de las piezas importantes de, de Rotary, es decir, hacer o tener muchas acciones, pueden ser sociales, pueden ser benéficas, pueden ser asistenciales, deportivas, culturales, o sea, Rotary está en su comunidad haciendo cosas, es un grupo de amigos, con lo cual hoy estoy encantado, hay aquí 220 amigos, con lo cual estoy como en casa, ¿no? Muy contento de, de haber venido a apoyarles a ellos, el grupo de Marbella es una maravilla, y aquí estoy con con todos saludando sin parar porque la verdad es que son todos geniales dedican su tiempo libre a la comunidad y para eso tenemos que estar aquí en nombre de ayuntamiento y a nivel particular ni te cuento o sea estoy encantado de estar con ellos aquí hoy estoy sorprendida de la convocatoria que ha tenido esta edición de primavera bueno lleva razón suelen ser menos personas en esta de primavera reúnen muchas en la, en la otra que hacen más adelante pero la verdad es que muy bien hace un buen tiempo marbella es, es esto marbella es solidaridad marbella es. Eh, gente con mucha ganas de pasárselo bien y si dentro de esto que te lo pasa bien pues tienes también la posibilidad de, de ayudar pues pues mucha gente se apunta. Buen tiempo, Marbella es especial y aquí estamos todos para, para disfrutar de una noche y, y si es solidaria mucho mejor porque hacéis una labor muy bonita todo el año y cada día. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hablamos ya con la anfitriona, que es Saeco Amada, la presidenta de los Rotarios que ha sido todo el año, ha hecho muchas cosas, y aunque todavía no es la gala grande, la del verano, pero qué éxito la de primavera de este año, Saeco. Felicidades muchísimas gracias elena y elena y pepe y boom tv muchísimas gracias por vuestro constante apoyo a lotería maravilla hoy tenemos más que 195 personas Te esperaba esta reacción esta bueno economía. de verdad que es una sorpresa muy bonita que hemos llegado casi 200 y todavía hay personas más que 10 personas en la lista de espera Así que de verdad que estoy Muy agradecida ¿cómo ha sido? Aunque te voy a preguntar en la, en la fiesta grande Pero bueno, lo que lleva es de, de tiempo eh, ¿Cómo te has sentido Siendo la presidenta? ¿Cómo ha sido este recorrido? Ahora me siento muy eh, tranquila y satisfecha, sobre todo porque con vuestro apoyo hemos cumplido 15 proyectos locales e internacionales. Y sobre todo, mayoría de nuestra recaudación se queda en nuestra ciudad de Maravilla. Para mí es un gran orgullo para hemos conseguido eh, este, esta obra benéfica. Eso está genial y hoy y lo, lo que se recaude. ¿Dónde lo vas a destinar, Sergio? ¿Dónde lo vas a destinar? Bueno este es parte de recaudación vamos repartiendo todos los 15 proyectos eh, porque tenemos cuatro galas, y ¿sí? es eh, gara de eh, gala de verano y gara de navidad y también eh, gala de, no, cena de polio también hemos recaudado uh, donación para y, en el polio puros es, no, es solo proyecto internacional rotary club internacional y también finalmente la gala de primavera entonces todas estas galas la caudación de cuatro galas van a estar repartiendo en 15 proyectos nuestros bueno, ha sido un año intenso por lo que me pues cuenta sí. Muy sí de verdad que yo estoy muy agradecida que no ni he tenido ningún eh, día de baja que he conseguido eh, atender todas las reuniones de Rotary Club Marabella, ni he perdido una. Eh, de verdad que estoy muy satisfecha de nuestra... Eh, hemos esperado todas las metas que hemos puesto Rotary Club Marabella este año Rotario 2018 y 2019. Vamos a aprovechar ...para hacer hincapié en la gala grande de los Rotarios este verano... donde va a ser, tenéis ya la sí. fecha... Vamos ya para que la persona que quieran asistir, lo hagan. Pues sí, sí, ya tenemos la fecha de Gara de verano de Rotary Cruz Marabella en Finca de la Concepción, como todos los años, el día 19, este es, es el viernes, 19 de julio. Sí, os esperamos a vosotros, Pepe y Elena siempre está con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y todos los apoyos viene de vuestro audiencia para darnos uh, los regalos para Rifa y también viene para participar a nuestra gala. Os agradecemos muchísimo desde el corazón. Felicidades. Muchas gracias Elena. Santiago Domío, que también es el rotario y siempre estás también con ellos apoyando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, creo que una discusión es eh, más bien organizada y que más cosas hacen eh, para otros, porque está muy repartido siempre. Pues yo creo que no hay cosa más bonita que poder hacer algo por los demás cuando se puede. Para el que no puede, pues bastante tiene, ¿no? Pero yo considero que toda la gente que pueda aunque sea poquito, no hace falta, pues entonces ayudémoslo con, con lo que podamos. Y para eso el Rotary Club eh, me parece que es eh, el mejor equipo, digamos, de, del mundo, porque siempre está ayudando a los demás y para eso ha sido creado. Entonces, enhorabuena a todos los miembros que hay en Marbella, porque en verdad son gente extraordinaria y que dan su tiempo y su vida, digamos, para en la ayuda de los necesitados en este caso. Muchas gracias. Sí, Saludamos al señor Rodríguez, ...Pedro Rodríguez también se une a esta gala solidaria. Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado, gracias más eh, solidarios somos... ...y más asociaciones benéficas hay... Pero el es ...Marbella es solidaria... ...pero en este caso... ...este homenaje o reconocimiento a Santiago... ...una de las personas, de los profesionales... ...más reconocidos, más queridos, ...es un icono de Marbella... ...yo creo que cualquiera que le conoce... ...tiene la obligación de estar aquí... ...estamos encantados de acompañarle... Porque recuerdo que ya estuvo muy enfermito hace 19 años y en aquel momento, precisamente para que no fuese demasiado tarde, le organizamos un homenaje reconocimiento. Bueno, se repuso, está fenomenal y a mí me encanta que le sigan dando homenaje porque hay poca gente tan solidaria, tan buena y tan querida. Por tanto, felicidades a Santiago hoy. Gracias. Saludamos a la señora josepina que hoy ha puesto tu casa porque dos ¿no? es un proyecto que hiciste ya hace un año, no casi, y que hoy lo, lo pones de escenario para los rotarios y homenaje también a Santiago. Claro que sí. Pero rotario hacemos esto es más. Es que siempre, siempre es lo, siempre, Sí, nosotros siempre apoyamos todas las asociaciones de Marbella. Que de verdad eh, se lo merece es eh, un, un club eh, muy importante ayuda a mucha gente entonces nosotros también tenemos que ayudar a ella para poder lucir bueno me decían sí. que hoy ya no había sitio para más personas sí. que se han quedado en lista de espera o sea, que podían haber venido a lo mejor sin más el doble de verdad el doble otra más bueno la verdad cómo se presenta el verano No quiere cómo se presenta el verano se presenta bien nosotros pensamos bien bien bien yo pienso que vamos a trabajar mucho este verano no sí. buena Josefina muchas gracias Y gracias a vosotros siempre gracias bueno, Pilar Cerezo, que va a amenizar esta velada junto con su esposo, que ya está al piano, esa voz es tan bonita y que nos alegra tanto escucharte, Pilar, y verte. Muchas gracias, buenas noches a todos y a ti, que me alegra mucho veros, de verdad que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué has pensado para esta noche? Pues nada, aquí estamos un año más, gracias a Dios, que es una alegría. Y en realidad vamos a empezar en los postres con algo muy suavecito, me han pedido que haga algo muy especial y muy sensible así que haremos algo muy tranquilito haremos boleritos haremos bueno un poco de todo música internacional como siempre y luego ya meteremos caña para bailar bastante caña Hay que estamos de fin de semana Hombre. y bueno cómo está la temporada cómo, cómo va esa temporada pues la verdad es que muy bien no me puedo quejar absolutamente nada, porque Gracias a Dios sí. Muy bien, el martes tenemos una actuación, el miércoles tenemos otra, que la digo porque si quieren venir, estamos el miércoles con un show de ABA, que viene mi hija desde Madrid para hacerlo. Estamos en Sulmare a partir de las 9, 9 y media, empezaremos y os esperamos a todos allí. Eso es el miércoles 8. Y luego el jueves me voy a Múnich, que tengo una actuación allí. Así que bueno, fantástico. Y luego seguimos, seguimos con el verano. La verdad que eh, la Semana Santa ha sido a tope, la semana anterior también, y le, bueno, es que desde, desde, no, ya no hemos parado. La Semana Santa es un preámbulo del verano, lo que te espera, Pilar. Bueno, yo estoy en forma, no hay problema. <risa> Muchas gracias y enhorabuena. Nada, gracias a vosotros, gracias de verdad. Bueno, entrevistamos al señor Bruno. Eh, solamente para darle la enhorabuena por este gran proyecto y que hoy, pues, es el escenario para recibir a todos los rotarios y amigos de los rotarios. ¿no? Somos muy orgullosos de, de, de tener la fiesta de Rotary, la fiesta de primavera de Rotary aquí en Dos. Esto es el principio de una serie de eventos y queremos estar siempre cumplir nuestros deberes enfrente frente a nuestros clientes. Somos orgullosos, eh, esperamos de tener la fuerza suficiente para que cumplimos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti, Ellen. Ya, Ángel, muy osera cita también a esta gala solidaria, creo que Marrevilla es una de las ciudades más solidarias que existen. Sí, sí, sí, es verdad. Y hace muchísimo trabajo Rotary, como sabéis, colabora mucho con asociaciones, con entidades, con proyectos de ámbito internacional y muchos locales. Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho que se organicen este tipo de escenas, que al final todo lo que se recauda va precisamente para hacer obra, obra social. No sé si habrá venido alguien en el autobús gratuito, un acierto total y que bueno, la gente, todo el mundo está encantado, ¿no? Porque se puede venir hasta aquí. Hasta aquí. Y lo que no sabéis es que hay un montón de, de alcaldes y alcaldesas que ya nos han llamado para decir, oye, mándanos cómo lo habéis hecho porque queremos hacerlo igual. Porque es verdad que lo que mucha gente, sabe, primero porque es, un, es la manera más sostenible, ¿no? De, de apostar por, por, la, por el crecimiento eh, dentro del ámbito también medioambiental de las ciudades. Pero además es que que no te puede imaginar lo que eso hace a las ciudades que tenemos una población flotante que no se nos empadrona el que se pueda vincular al empadronamiento hace que se dispare entonces ya me han llamado varios compañeros para decir mándame mándame los pliegos que vamos a ver cómo lo copiamos nosotros no para, aquí, la verdad es que enhorabuena, pues, estamos en esta cena solidaria y te dejamos también que compartas con ellos pues eh, pues todo este ánimo que tienen todo el año todos los días del año todo el año, una, toda toda la la año es verdad y muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis también para difundir lo que porque si no difícilmente la gente conocería la labor que hacen, por ejemplo los rotary y la cantidad de proyectos que tienen para marbella así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias Mis favoritas del colegio Lauren, muy bien preparada porque tiene una profesora de sesión y que llevan años. No es que ahora se han preparado de la noche a la mañana, no, no, no. llevan años porque les gusta, lo llevan ella ahí en las venas y hoy van a actuar para esta gala benéfica. y Me gustaría que me contara un poquito que van a interpretar, creo que de los años 60, 70, no sé, porque nos presentáis vosotros mismos y ya seis vosotros ya vuestros pinitos televisivos. Te cedo el micro y se lo pasan las compañeras. Sí. Presentaros cada una. Hola, me llamo Tiziana Guarnieri. Hola, yo me llamo Miranda Herrero. Hola, me llamo Ivy. Hola, me llamo John. Hola, yo soy Gabriela Aguirre. Hola, me llamo Molly. Hola, me llamo Vera. <risa> Hola, me llamo Megan. Hola, me llamo Melissa. Bueno, retomáis y presentarme lo que vais a hacer hoy. Pues hoy más o menos la temática son de los años 70 y vamos a bailar canciones de Gloria Gaynor, de los Jackson Five y estamos esperando que os encante y lo disfrutéis. No, quería también saber, eh, porque por ejemplo todo esto lleva su preparativo ante ensayos, maquillaje, vestuario, ¿qué es lo que más difícil eh? poner en escena? Eh, ¿La actuación en sí o todos los preparativos? Yo creo que lo más difícil es como hacerlo todo perfecto, que vaya todo en sincronización. Eh, bueno, contadme, ¿qué es lo que estudiáis específicamente? ¿Qué, qué estudiáis? Eh, yo ahora me estoy centrando más en ciencia, biología, física, química. Sí. Yo, arte dramático y todo. ¿Las artes escénicas, qué tal las, y las artes escénicas? Muy bien, yo la verdad es que lo disfruto mucho como una parte creativa, más como un hobby, pero me gusta mucho para expresarme y todo eso. Espero que ya mismo me hagáis el relevo del micro y seáis vosotros las futuras presentadoras. Enhorabuena, chicas, estamos deseando veros actuar. Felicidades a todas por lo que hacéis, tan bonito. Gracias. Paso a nuestra querida Presidente Saeco Amala. Gracias. Ahora, ahora queremos eh, entregar un premio, un amigo nuestro, muy especial, Santiago. Es un señor solidario y apoya a todo el mundo. Y de verdad que es la... Realmente es la segunda vez que estamos entregando premio a parte del de Rotary Club Maravilla, pero gran amigo de sus amigos y es una persona muy importante en nuestra ciudad. Por favor, Santiago, se ven a disponer. especialmente la cena que ha patrocinado Santiago para Sala Amargo era excepcionalmente generoso. Parte suyo. Santiago enhorabuena para todos los labor, gran labor que estás haciendo para nuestra ciudad. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este detalle que habéis tenido conmigo, creo que aquí hay muchas personas que se lo merecían más que yo. Pero bueno, eh, quiero aprovechar esta ocasión para hablar un poco de lo que ha dicho ahora mismo Saeco. En la cena esta ocurrieron algunas cosas, algunos detalles de una persona que se introdujo en nuestras eh, vidas, me refiero a las mías, un señor que intentaba comprar un restaurante y lo que pretendía pues, era hacerse publicidad y figurar como una persona muy importante. Y en, eh, al final del acto de esta cena que yo había organizado, él salió a la palestra diciendo que iba a cubrir todos los gastos que ocasionasen las prótesis de Sara. Eh, cosa que después hemos visto que ha sido mentira y que ha sido todo para hacerse publicidad y darse un nombre que no se lo merece y que para mí mm, estas cosas me, me, me resultan rotundantes Así que mi repudio personal hacia esta persona y me figuro que eh, todos ustedes saben. Muchas gracias. Santiago va a leer lo que la placa dice para que podamos despedirte con otro sabor, ¿no? Parte de esta anécdota tan desagradable que bueno, tú eres el protagonista esta noche, así que lee lo que, lo que hemos querido decir. Bueno, la placa dice el Rotary Club de Marbella. El Rotary Club de Marbella tiene un honor Santiago Domínguez, ciudadano ideal, en reconocimiento a su dilatada y ejemplar profesionalidad durante todos estos años. Muchas gracias.